Hola, fieles seguidores de YouTube en Facebook, VIP. En esta ocasión vamos a hablar de cambiar una batería. ¿De qué mueble? Ahí les va. Es un 2013, un ML350 Mercedes-Benz. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? Para empezar, tenemos que cuidar que siempre quede voltaje en la batería, en el sistema. Ok, hay que tener mucho cuidado para hacer este paso. Pero hay varios tipos de aparatos para mantener el voltaje para que no se borre la memoria. Ok, siguiente paso que tenemos que hacer es mover el asiento, levantarla, moverla. Ok, porque la batería está debajo del asiento. Siguiente paso: habrá que quitar primero esta tapa que va aquí. Si la quitamos. Y luego tenemos que hacer una cosa más. Con una navaja tenemos que romper aquí parte. Ya tiene, ya tiene aquí una marca. Pero tenemos que romper aquí la alfombra. Para luego doblarla. Ok. Ahora, después de ahí. Va a haber esta parte que está aquí. Esta parte que ven aquí ustedes esa parte la tenemos que mover la mueves y ya te va a quedar así lo que es la batería después de ahí tenemos que quitar los tornillos unos que la agarra que están aquí así. y ya podemos quitar, desconectar lo que es la batería removerla con cuidado pero tenemos que tener cuidado con esa terminal de corriente ok y pondremos la batería ya saben, yo soy Luis de Luis Caro Service. Estamos para ayudarles en cuestiones, fallas, desde el sur de Texas. Luis, con más de 30 años de experiencia. Okay. Eh, después voy a platicar más de esa troca este, en detalles, frenos, porque me está marcando algo de las luces traseras. Que me lo marca ahí en el tablero. Ahí en el telero marca una información, ¿ok? Bueno, nos vemos en un próximo video, Luis de Luisita Service. Espero que de que hayan entendido cómo es que se quita la batería. Ah y este último, este último, este, eh, para quitar las terminales, me faltó esto decirlo. Aquí con el, quitas aquí este, las flojas y luego con una extensión larguita. Vamos este a quitar acá el otro. Ya está más acá. Inclusive tiene hasta la posición esa. Aquí quitas el otro. Y zafa Entonces quito. Ahorita ya nada más está de quitar la batería. Ok. Nos vemos. En el próximo video. Bye. Hoy es sábado, y en un rato más voy a estar en vivo, Luis de LGT Cross